enorme. Activa el algoritmo de YouTube para que me vea más gente, por favor. Te lo pido, te lo ruego, te lo pido de todas las maneras posibles. Eh, suscríbete al canal, dale click a la campanita, eh, déjame un comentario, decime dónde está tu luna, dame tu nombre, dame tu apellido, dame tu fecha de nacimiento, eh, para el año que viene va a haber grandes sorpresas. Tenemos que hacer crecer este canal. Marcelo Cheiro Díaz. Lleva mi nombre, el canal de YouTube. Yo soy el astrólogo peronista. Eh, entonces, déjame un comentario, dale like al video. así Compartilo, compartilo en tus redes. Compartilo con tus amigos, con tus amigas. Que se conozca, que se conozca el canal. Eh, a ver si logramos pasar... De 10.000 y pico de suscriptores que somos a 100.000. A, a ver si me gano la prim, la placa la primera placa que dan, la de plata creo que es. Bueno, eh, vamos, qué ambicioso estoy hoy. Debe ser porque la, estoy hablando de la luna en el medio cielo. Wow. Bueno, vamos a ver cómo funciona Acá esta luna, como la estás viendo acá en este caso, luna en casa 10, casa 10 en cáncer y la luna también en cáncer. Vamos a empezar por ahí. Luna en casa 10, responsable, frío, distante. Casa 10 en cáncer. Todo lo que es la gastronomía son gastronómicos. Si tenés casa 10 en cáncer, eh, representa lo gastronómico son también eh, cooperativistas y se inclinan siempre por la igualdad Luna en cáncer, protectores sensibles, intuitivos, hipersensibles vulnerables e inestables por lo que podríamos estar hablando, les recuerdo siempre que estas frases claves las hizo la astróloga venezolana Mildred Peraza gracias Mildred, astróloga que estudió eh, y se certificó como astróloga en el CAF acá en el centro Aprender Astrología Fácilmente que está en nuestra dirección es patagoniaastral.com ese es el centro eh, y que ya son muchos los astrólogos que se certificaron en nuestro centro eh, por lo que podríamos estar hablando de una persona que le gusta hacerse responsable de los demás le gusta proteger y tratar con igualdad a los suyos ahora bien, si esa luna en casa 10, responsable, frío distante eh, estuviera en la casa 10 en escorpio en vez de en cáncer que representa el ocultismo la investigación y la trascendencia y esa luna, en vez de estar en cáncer, estuviera en escorpio, que es emocional, sanador, íntimo, apegado, manipulador, perezoso. Podríamos estar hablando de una persona que puede desempeñarse en el área de la investigación. Puede parecer frío porque maneja a la perfección su emocionalidad, pero puede parecer frío. No, es frío. Ajá, sabe manejar su emocionalidad. Bien, luna en casa 10, responsable, frío y distante. Pero si la casa 10 está en Pisces en vez de estar en Escorpio o en Cáncer, inclinación hacia lo, lo literario, la espiritualidad y el humanismo. Y si la luna está en Pisces en vez de estar en Escorpio o en Cáncer, Intuitivo, idealista, hipersensible. Depresivo, vulnerable y victimización. Quiere decir que podríamos estar hablando de una persona que se desempeña en el área de la espiritualidad. Toma decisiones siguiendo su instinto y puede parecer distante. Bien, espero que te haya gustado esta clase eh, número 310 eh, así que nos volvemos a encontrar mañana, no quiero hacer el papelón que hice ayer con el final eh, nos volvemos a encontrar mañana sí, claro que sí, como todos los días ¿con qué? con Luna en Casa 11 en los signos de agua cáncer, escorpio y piscis Chao. hasta mañana